Bien, ¿de qué trata el tema de rozamiento mecánico así en breve? Bien, pues primero hay que considerar dos cuerpos en contacto. En este caso sería un bloque y una, y una superficie de contacto. Digamos que sea el, el piso o una pared. Bueno, el hecho es de que en la física elemental vemos, vemos problemas en los que aparecen siempre, casi siempre aparecen bloques rectangulares o en forma de cajas. Y sobre ellos actúa una fuerza externa. Sobre ellos está actuando una fuerza, una o más fuerzas externas. Puede, puede ser una fuerza oblicua o puede ser una fuerza horizontal. Bueno, cuando, cuando la fuerza externa es oblicua se va a tomar la componente horizontal, la componente rectangular horizontal. Y la fuerza de rozamiento siempre se va a graficar en cualquier punto del contacto de ambos cuerpos. En este caso podría ser al ras del piso. Muy bien, ahí donde está este vector de color rojo, ahí se da la fuerza de fricción. Y hay dos clases de fricción. Esta es la fricción estática y la fricción cinética. Cuando este bloque está sometido a la acción de una fuerza externa, automáticamente va a haber una fuerza de fricción que se oponga al movimiento. Si impide el movimiento, si impide que se mueva, entonces estamos en el caso de una fricción estática. Pero si, si la fuerza de fricción no vence, no puede vencer al movimiento, o sea, no impide que se produzca un movimiento. Entonces el cuerpo va a desplazarse, pero siempre estará presente una fuerza de fricción. Pero esa fuerza es distinta a la fuerza estática. Esa fuerza de fricción se le llama fuerza cinética. Fuerza de fricción cinética. Muy bien. ¿Y cómo es el cálculo de la fuerza de fricción? El cálculo de la fuerza de fricción viene dada por, por la magnitud de un vector llamado vector normal. N es llamado vector normal reacción normal el módulo de la, de la normal en este caso sería igual al, al módulo del peso con un sentido opuesto al peso, el peso apunta hacia abajo, la normal hacia arriba Entonces peso igual a normal el peso es igual a masa por gravedad solo en este caso pero cuando tenemos un plano inclinado la normal ya va a ser una componente una componente rectangular del peso pero eso lo vamos a ver más adelante la idea principal es que para, para cada fuerza que actúa ...sobre un bloque, entonces va a haber una fuerza, ya sea fuerza estática o fuerza cinética, ¿no? De fricción estática o de fricción cinética. Bien, en cinética se refiere cuando está en movimiento, y estática es cuando el bloque está estático, no se mueve, puede estar a punto de moverse, pero está siempre en reposo. Bien, ahora calculemos la fórmula para determinar el valor de la fuerza de fricción. Bien, tenemos el bloque aquí en esta posición, y tenemos, digamos, esta... Es la superficie de contacto que podría ser un piso que es áspero, es decir, no resbaloso, nada resbaloso. Eso ofrece resistencia al, al posible movimiento del cuerpo. Estamos en el caso del rozamiento estático, fuerza de rozamiento estático. La fricción está orientada en ese sentido cuando, cuando le aplicamos una fuerza en dirección contraria. La normal es lo que impide que el bloque se vaya hacia abajo. Pues, debido a la fuerza de, de su peso. Bien, entonces aquí tendríamos a la, no, a la reacción de la normal. Muy bien, entonces como aquí se encuentra el vector de refricción, de refricción o de rozamiento se encuentra aquí, ahí le llamamos F sub E, entonces se va a formar acá una resultante. Habría una fuerza resultante aquí, que va a formar un rectángulo con la normal y la fuerza de fricción estática entonces ¿qué ocurre aquí? pues aquí hay un, un ángulo aquí se está formando un ángulo un ángulo llamémosle ángulo phi ¿de y, y entonces este, este vector de, de, de fricción estática puede encajar perfectamente aquí al vector de abajo le llamamos vector r es, esa r viene a ser la resultante entre la fuerza de fricción estática y la normal del piso del piso muy bien entonces fácilmente nos damos cuenta que n su módulo sería la longitud del cateto adyacente del ángulo phi y, y la fuerza de rozamiento estático f sub su módulo es la longitud del cateto opuesto al ángulo phi bien entonces si dividimos el cateto el cateto opuesto entre el cateto adyacente eso nos va a dar la tangente trigonométrica del ángulo. Entonces decimos que fuerza de fricción estática es igual a la tangente de phi por la normal. Así se encuentra que la fuerza de rozamiento estático es una constante multiplicado por la normal. Esa constante viene a ser el coeficiente de rozamiento estático. Cuando llamamos a la tangente de phi mu sub e, entonces f se calcula por el producto de, de mu sub e por n. Donde es el coeficiente de rozamiento estático. Como ya antes había mencionado, si, si la, fuerza, la fuerza que intenta mover al, al bloque fuese más grande, entonces la fuerza de fricción reacciona reacciona en igual forma. O sea, si F crece, F sube también crece. Pero llega un punto en el que, en, en el que la fuerza es tal que puede mover al bloque y la fuerza de fricción estática, se le llama fuerza de fricción estática máxima. En la mayoría de problemas trataremos con, con bloques que están a punto de moverse, estáticos, pero que están a punto de moverse, es decir, con fuerza de fricción máxima. La fuerza de fricción máxima es, es mayor que cualquiera de las fuerzas de fricción estáticas del, del bloque. Bien. Entonces la, la fórmula que se va a utilizar entonces es la fuerza de fricción estática y, y se va a calcular como mu sub e por n, donde mu sub es el coeficiente de rozamiento estático que se puede Se puede calcular mediante procesos empíricos, mediante experimentos. Bueno, esa es la idea, es la idea. Así que la fuerza de rozamiento estático se caracteriza por ser Por depender del, del tipo de fuerza horizontal que intenta mover al cuerpo Va a tener un valor máximo cuando f sub es eh, máximo cuando el bloque está a un instante de ser movido o cuando se dice está en movimiento inminente y es mínimo cuando está en, en prácticamente movimiento nulo cuando los cuerpos en contacto no se deslizan su valor máximo se presenta cuando el deslizamiento es inminente y el último se presenta cuando la intención de movimiento es nula bien aquí en este gráfico Bien, acá en el gráfico observamos que si F tiene un valor definido entonces su correspondiente valor de la fuerza estática de fricción una fuerza de fricción estática sería igual al de la fuerza externa es decir, el ángulo que forma esta línea recta será de 45 grados por ser por ser en matemáticas corresponde a la función identidad Y igual a X o sea, cualquier valor que uno escoja acá es correspondido inmediatamente con su con su reflejo con su con su valor equivalente ¿no? su valor idéntico bien entonces conforme se le aplica más fuerza también en ese mismo en esa misma medida va a, va a ir subiendo va a ir subiendo el módulo de la fuerza de rozamiento estática ¿sí? hasta llegar a un punto en donde ya no puede seguir, ya no puede continuar esta línea recta oblicua y ahí es donde se alcanza el valor máximo de la de la fuerza de, de rozamiento de estática F sub e m dice y, y, y de ahí para adelante hay un, una caída de la, del gráfico ¿no? hacia un punto F sub c que sería la fuerza de rozamiento cinético que se mantiene constante para cualquier valor de la fuerza. Es decir, para un valor aquí, ¿no? proyectamos el punto acá y nos hace corresponder este valor. Otro punto, lo proyectamos y el gráfico horizontal siempre desvía hacia este punto, hacia F sub C. O sea, se mantiene constante. Es decir, la fuerza de fricción cinética es constante cuando el cuerpo ya se está desplazando cuando el cuerpo se desplaza una fuerza de fricción se mantiene siempre constante entonces aquí el, el cuadro que muestra la propiedad de rozamiento de los materiales es para los mu sub e máximo sabemos de que eh, f sub e es igual a mu sub e por la normal la normal no cambia nunca así que lo que va a cambiar sería el mu sub e es decir el, la fuerza de rozamiento estático máximo se corresponde con un, un sub e máximo. Muy bien, entonces esa es la idea. No voy a confundir este ángulo con el ángulo fi que se había mostrado en el diagrama de cuerpo libre del bloque que estaba, que estaba en rozamiento estático. Cuando hay una fuerza horizontal f, me eh, aparecía una fuerza de fricción acá en este, en este lugar una fuerza de fricción sí, y, y entonces como acá había una reacción normal entonces inmediatamente por la ley del paralelogramo se formará acá un rectángulo en donde la diagonal del rectángulo contiene a una resultante R ¿verdad? y acá había un ángulo phi acá hay un ángulo phi entonces este mu sub e viene a ser la tangente se dedujo que era la tangente de ese ángulo Sí, no vaya a confundirse la tangente de este ángulo con este ángulo de acá. Para nada, no tiene nada que ver este ángulo. es un ángulo que es formado por, por un gráfico, un gráfico de, la, de la fuerza de fricción versus la fuerza externa que intenta mover al bloque. Entonces, son, la, son dos cosas muy distintas. Pero entonces, eh, lo que podemos afirmar con mucha seguridad es que la fuerza de fricción estática tiene un valor variable y por lo tanto por lo tanto el que va a variar el que va a variar es el coeficiente de rozamiento estático sí. ¿por qué estamos seguros de eso? Por, por la misma fórmula f sub e es igual a mu sub e por la normal la normal no cambia al menos no para el modelo que había presentado porque siempre la normal tendrá el valor del peso el que cambia es f sub e y si no cambia su componente n el único que debería cambiar es mu sub e por eso para un f sub e máximo le corresponde un mu sub e máximo también. bien eso es todo lo que se tiene que saber al menos para esta parte este cuadro pues, solo simboliza los resultados de, de, de experimentos con diversos materiales con el acero, con el fierro, con el aluminio, vidrio madera, teflón, concreto, níquel, fierro fundido, sus correspondientes, mmm, coeficiente de rozamiento de estático y coeficiente de rozamiento cinético. Cuando el, cuando el acero está próximo a moverse, tiene este valor. Un valor que, varía, que puede variar entre 0,57 hasta 0,78. Y cuando ya se está moviendo, se mantiene constante entre esos dos valores. En teflón, su, su coeficiente de rozamiento estático es bastante pequeño, o sea, es prácticamente liso tanto con su coeficiente de rozamiento estático como con su coeficiente de rozamiento cinético, o sea, a veces ocurre que sean iguales el níquel tiene un alto coeficiente de rozamiento estático 1,10 y, y bajo coeficiente de rozamiento cinético el hierro fundido sobre fierro fundido pues, ¿no? tiene alto coeficiente de rozamiento estático, es el más alto de todos los conocidos después del, del aluminio y muy bajo coeficiente de rozamiento cinético muy bien, entonces creo que esto es suficiente como para ya empezar a desarrollar los, los ejercicios explicativos que vemos aquí en la página número 2. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1.